Hoy nos encontramos en la comunidad de Unibón, en el pueblo de Morovi, nuevamente en nuestras ferias de servicio. Mi compromiso, traer los servicios a las comunidades. Por eso hoy contamos con la presencia de varias agencias de gobierno como Departamento de la Familia, Vivienda, Trabajo, Cospicio del municipio de Morobi y Ayuda al Ciudadanos, la Cooperativa Moroveña, Planes Médicos, Morovi Community Ejercente. Así que mi compromiso, servicio al pueblo, cerca a tu comunidad. Próximamente nos vamos a estar moviendo a otra comunidad. Muchas gracias.